Hola, buscadores. Vamos a hacer la meditación de este mes, que es la meditación sobre el signo de Acuario. Si Capricornio es la experiencia cumbre del ser humano, hablábamos de llegar arriba a la cima de la montaña, llegar a la cima, a lo más alto que el hombre puede llegar. Pero Acuario busca ir más allá, sobrepasar la cualidad humana en todos los frentes. En la era de Piscis el ser humano se entregó al mundo interior y al misticismo, lo cual es correcto, pero en la era de Acuario debemos aprender a vivir y pensar simultáneamente en ambos mundos. Fijaos el símbolo de Acuario, que son dos líneas onduladas, una encima de otra, y significa esta dualidad. En la era de Acuario el mundo interior y el mundo exterior deben acercarse y complementarse mutuamente en una síntesis, en un intercambio rítmico. El punto de encuentro de estos dos mundos es justamente la conciencia, la conciencia del ser humano. Acuario manifiesta el séptimo rayo de magia, ceremonial y orden. Todo tiene su ritmo tanto en la naturaleza como en la vida del alma. De la misma manera que existe un continuo cambio entre verano, invierno, día y noche, toda vida bien ordenada debe transcurrir en una alternancia rítmica entre tensión y relajación, concentración y expansión, meditación y actividad práctica, contemplación y servicio, acción interior y exterior, introversión y extroversión. En acuario podemos encontrar nuestro propio ritmo vital y para ello es muy importante realizar una adecuada organización y planificación de la vida. Esto no siempre se lleva bien por parte de los acuarios. Su independencia hace que muchas veces lo que es la agenda no les gusta usarla. Pero para satisfacer las exigencias de la elevada intensidad actual y de la gran velocidad de la vida en nuestros días, no podemos prescindir de una división inteligente del día. Con una parte de nuestra mente y de nuestra percepción, tenemos presente la vida espiritual y con la otra nos concentramos en la forma externa de la vida. De nuevo esto queda muy claro por las dos líneas onduladas superpuestas. La línea superior indica el pensamiento abstracto y espiritual. Los que me seguís en YouTube lo habéis oído más de una vez que hablo del pensamiento concreto, y el pensamiento abstracto, como las dos partes de la mente. Y el abstracto es el que conecta con el alma. El abstracto, significando la parte de arriba, es el que corresponde al planeta Urano. Urano es el del pensamiento abstracto. Y la línea inferior, la de abajo, representa el pensamiento concreto de Saturno, ligado a la realidad material, concreto, práctico, material. Cuidado porque a veces se considera lo espiritual como bueno, lo material como malo. Por desgracia, las religiones y la religión católica en especial lo ha llegado a considerar como el mundo, el demonio, la carne, lo peor, ¿no? Lo material y lo espiritual es lo bueno de verdad. No. Todo está creado por Dios. Todo es eh, un universo único desde lo más arriba vibracionalmente hasta lo más denso, la materia, lo, lo material. Por lo tanto, no hay nada negativo, ¿de acuerdo? La mente concreta orientada a la realización material debe ser fertilizada o iluminada por ideas abstractas e intuitivas. Tienen que trabajar las dos mentes, los dos modos de pensamiento, de forma conjunta. La unificación de las dos polaridades siempre se produce mediante un tercer factor. Recordad la Trinidad, el número 3, sagrado. Mediante el espíritu de unión y fusión se puede unir las dos partes. Esotéricamente se denomina avatar de síntesis. En planetas es Júpiter, el regente esotérico de Acuario. Otra cualidad a trabajar de Acuario, muy importante, es el desapego. Hay que entenderlo bien. Para alcanzar el desapego, lo más importante es el desarrollo de la capacidad de discriminación. No lo que se entiende hoy día por discriminar discriminar por sexos, discriminar por razas. No. Se trata de lo que se consigue mediante el ser objetivo y la desidentificación. Debemos aprender a separar lo esencial de lo no esencial y a comprender la realidad de las situaciones de un vistazo. Debemos ceñirnos a lo evidente, limitarnos a la realidad Debemos re renunciar a las ilusiones, fijaos qué significa ilusión, engaño, percibir las posibilidades de realización y emplearnos a fondo en ellas. De esta forma no daremos tanta importancia a muchas de las trivialidades que nos cuestan tanto tiempo y energía y seremos capaces de dedicar nuestro espíritu a las cosas importantes. Este es el mes del carnaval, febrero. Acuario es el bromista, el actor y el payaso. Todo esto son efectos del proceso de desapego. Al no tomarse tan en serio a uno mismo, se obtiene una perspectiva más amplia. Y Acuario tiene que trabajar en grupo y con grupos. La persona que tiene fuerte el espíritu de Acuario renuncia a sus intereses personales en beneficio de la totalidad, del todo, de la humanidad, por ejemplo, o del grupo, si forma parte de un grupo, pero mantiene y preserva su propia identidad. Antiguamente, con piscis existía el sistema, la manera de funcionar, de seguir a un líder, un gurú, un líder, un maestro, da igual. Y en ese seguir se olvidaban de sí mismos. Nos olvidábamos. Todos hemos pasado por la era de, de Piscis, ¿no? Por lo tanto, nos olvidábamos de nosotros, nos perdíamos para entregarnos a lo más elevado. Con Acuario esto no ocurre, ni puede ocurrir, ni tiene que ocurrir. Acuario es siempre yo soy yo, pero renuncio a dedicarme a mí del todo, renuncio a mis intereses personales para ayudar al grupo mayor, al bien de la totalidad. Y ahí también estoy yo, evidentemente, por lo tanto también me ayudo a mí, pero no pensando en mí, sino en la totalidad. Y los que conocéis algo de Acuario sabéis que tiene la habilidad de encontrar soluciones originales a los problemas existentes. No busquéis los, lo, la manera de actuar normal, corriente, lo que hace todo el mundo, las soluciones demostradas, comprobadas, socialmente normalizadas. Acuario siempre encuentra una solución original al problema que exista. Como sabéis, todos los signos tienen un planeta regente, uno que tiene, que le da una cualidad de planeta. En Acuario tiene dos, tiene el regente uh, Urano y el corregente Saturno. Antiguamente, en la antigüedad, no se conocía Urano, evidentemente, ni Neptuno ni Plutón, y entonces... Digamos que el signo de Acuario, perdón, el signo de Capricornio tenía como regente Saturno y el signo de Acuario también. Actualmente se sabe que Capricornio tiene como regente principal Saturno y corregente Urano. Y Capricornio es al revés, tiene como regente Urano, el principal, y Saturno como secundario. Hay una dualidad, como podéis ver, hay dos. A nivel mental, esta dualidad se produce entre la capacidad de pensamiento abstracto, intuitivamente iluminada, y el intelecto concreto, que solo acepta lo que se puede comprobar científicamente, de forma tangible. Pero también hay un tercer regente, otro planeta que influencia a Acuario, que es el llamado regente esotérico. Ese es un planeta que empieza a hacer efecto cuando la persona entra en un camino de crecimiento personal y tiene su máximo efecto cuando ya está plenamente en un camino espiritual, en este caso es Júpiter. De ahí que en la fase inicial de la evolución, Acuario diga, yo soy importante y tengo que dedicarme a mí mismo. No puedo dejar que apaguen mi brillo. Y en el camino espiritual, cuando alguien habla a través de Acuario es Júpiter y dice, agua de vida soy, vertida para los sedientos. Os traduzco un poco esta frase mantra para Acuario espiritual. En el esoterismo el agua de vida es la sabiduría y los sedientos son los que desean de verdad el agua, ¿verdad? De ahí que esta frase indica que Acuario da su sabiduría, pero solo para quien lo pide para quien lo necesita de verdad, no para los simples curiosos. De ahí que Acuario no es muy hablador, al menos de entrada, es más bien introvertido, pero cuando siente que el que pregunta, pide, lo va a aprovechar de verdad, se le nota en su energía, y Acuario es muy intuitivo, lo sabe, ¿eh? entonces habla todo lo que se necesita para que la persona entienda hasta donde sabe el acuario, claro, hasta su nivel de sabiduría. En esta meditación vamos a actualizar en nosotros este acuario para ir subiéndolo de nivel en nuestro interior más potente y más espiritual. Reflexionaremos un poco sobre el mantra agua de vida soy vertida para los sedientos para absorber claramente sus significados e incorporarlos como meta u objetivo a conseguir. Y finalmente enviaremos la luz que habremos aumentado en nosotros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 Vamos a empezar ahora esta meditación sobre acuario, pero antes quiero comentar que si alguien no ha meditado nunca o no lo ha hecho con una meditación guiada con visualización, que es lo que haremos, que no se preocupe, simplemente se concentre en seguir los pasos que yo iré indicando, veréis que es fácil y cualquier persona puede entrar en un estado mínimamente meditativo y aprovechar esa visualización simplemente siguiendo mi voz.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 Relaja tus párpados, relájalos profundamente. Toma ahora una respiración profunda y lenta, y al exhalar, visualiza y repite mentalmente el número tres, tres veces.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 Tú irás entrando en un estado de relajación más y más profundo cada vez. Bien. Nueve. Ocho. Siete. 6 5 4 3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 Toma una respiración profunda y lenta. Y al exhalar entrarás en un estado de relajación todavía más profundo. Y seguirás respirando tranquilamente, lácidamente. Y en cada respiración entrarás en un estado de relajación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 de paz, de amor. Tú eres el alma y estás observando el mundo y tu entorno desde el elevado punto de vista del alma. Siéntelo unos instantes. Hazte consciente de ello. Desde este punto tan elevado de conciencia, vamos a imaginar la visualización sobre Acuario. Escucha, piensa, imagina, reflexiona. Ahora, expandes la luz blanca y brillante de tu alma hacia las personas que están meditando en todo el mundo hasta que te unes con la luz de todo el grupo mundial. Se forma una campana de luz que se extiende hacia arriba. Mantén esa campana de luz en tu conciencia e imagina que se abre lentamente en su centro superior, de arriba, mientras en tu interior suena un delicado tono. Y una radiante luz dorada entra por la apertura y fluye hacia ti, penetra en tu personalidad. Y con esta luz medita sobre el pensamiento semilla esotérico de acuario. Agua de vida soy, vertida para los sedientos. Sientes que esta sustancia dorada, revitalizadora, te anima, te da impulso, entusiasmo y fuerza. Sientes como fluye dentro de ti y te une con todo lo vivo. Naces a una nueva dimensión en la que eres uno con todo lo que existe. Y esta experiencia te llena de una profunda alegría. Te sientes seguro, sostenido por la unidad de todo lo vivo. La vida penetra en todas las cosas y las une, y tú permaneces. No desapareces en la experiencia de unidad. Puedes percibir claramente esa unidad, el origen de toda la existencia. Tu conciencia se expande más y se vuelve permeable al poder del amor universal que fluye hacia toda la humanidad. Ahora te diriges hacia la humanidad y dejas que esa corriente de energía vital, de luz, amor y voluntad creativa, fluya y se expanda hacia la conciencia de la humanidad.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 en todo lugar y en todo momento para ayudar a estabilizar la era de acuario que ya está entre nosotros y así será y con esta paz y serenidad interior